Habitantes del Micromundo Quiet Heribug Los gastrotricos son un grupo de animales microscópicos que habitan tanto en el mar como en las aguas dulces. Se han descrito alrededor de 800 especies. Son detritívoros y suelen deambular por el sedimento en busca de su alimento. Su cuerpo está recubierto de sedas o pelillos que les confieren el característico aspecto. Una singularidad de estos organismos es que poseen un número constante de células en su cuerpo. El crecimiento, por tanto, no se debe a un incremento del número de células, sino al engrosamiento de cada una de ellas. Esta característica, que comparten con otros organismos como los rotíferos, se denomina eutelia.